Ubicada al norte de Entre Ríos, Federal es reconocida por su tradición chamamecera. Allí, año tras año, se realiza el Festival Nacional del Chamamé. Carlos Ramírez forma parte de la comisión organizadora del Festival Nacional del Chamamé. Para nosotros es, es parte de nuestra cultura, Este y alguien nos decía en, en muchas oportunidades, pero cómo si el chamamé es correntino, que, y nosotros hablamos siempre regionales, así que nuestras dos ciudades más australes, entre Rianas, este, son Ibicui, Gualeguay, nombres nombre guaraní, así que mire si la música chamamésera va a saber del límite geográfico. En Mocoretel el, el Guayquiraró están por casualidad, decimos nosotros podían estar 20 leguas más arriba o más abajo, o mirá si en la orilla del Guayquiraró, en una orilla hay alguien que arranca tocando un chamamé en el medio de la noche y del otro lado hay alguien pescando, y mirá si no se va a conmover porque ahí está el límite provincial, imposible. La comisión organizadora del Festival Nacional del Chamamé también quiso brindar un aporte cultural desde lo académico. Es así que se conformó la Cátedra Abierta del Chamamé. Primero se empezó a trabajar con el Consejo de Educación, que homologó, aprobó este, la decisión de, de la cátedra, donde se le otorgaba puntajes a los maestros, fundamentalmente estaba apuntado a los maestros de música, de hacerle conocer cosas del Chamamé. La Cátedra Abierta del Chamamé habla de todo, entonces, para esto, que hemos hecho? Hemos llamado a los que consideramos nosotros que saben, Roberto Romani, eh, Jorge Enrique Martí, eh, Mario Larco Muñiz, Jorge Méndez, en lo que hace Entre Ríos, y después, bueno, Julián Cini, Antonio Tarragorro, Mario Bofill, Julio Cáceres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cada uno venga o vaya al lugar donde haya que desarrollar la cátedra y contar qué es el chamé. ritmo característico del litoral, El Chamamé tiene libro propio. Claudia García y Eduardo Flores de Entre Ríos, junto al profesor Enrique Piñeiro de Corrientes, son autores de El Chamamé Se Baila Así, guía didáctica indispensable que además del origen histórico del baile, muestra sus coreografías y vestimentas. Tenemos a cargo en la cátedra, junto con los chicos del ballet, hacemos la parte de soporte en danza, eh, donde vamos mostrando las distintas eh, formas de bailar, generalmente con, con músicos en vivo y con un soporte en danza donde los bailarines van mostrando también este, las características que tiene Chávez en las distintas regiones.